Invito a todos aquellos maestros que tengan una experiencia para comunicar, para socializar, que se inscriban en el premio. Yo me escribo principalmente para eso, para recibir la retroalimentación de unos expertos. Siempre quise que otras personas me dijeran cómo veían mi trabajo y el premio compartir fue esa oportunidad. Todas las personas que nos presentamos tenemos la oportunidad de recibir retroalimentación, lo visiten, no lo visiten, se ha nominado, no se ha nominado, no importa. Siempre se recibe retroalimentación, muchas personas reciben seguimiento, acompañamiento y eso es lo más importante. Los invito a todos a participar en la próxima convocatoria.